Semana potente y crítica. Y 17 k Confirmado. Bueno, vamos a hablar de cada cosa porque no penséis que no está confirmado. El 17K está confirmado. Ahora lo explico. Tenemos una semana bastante convulsa. Eh, la capitalización de Bitcoin ha crecido este año ya un 60%. Es un montón. Eh, hemos pegado una muy buena subida y estamos llegando a una resistencia semanal y además en una semana loca loca loca con una subida muy importante que de confirmarse la semana que viene este movimiento nos llevaría a dos meses más de subida como he dicho anteriormente eh, tenéis un vídeo en el otro canal eh, sobre las reglas y mandamientos pone del trading pero en realidad ...no es para cualquier tipo de inversión... ...en cualquier temporalidad, esto es indiferente... Eh, ...creo que son normas muy importantes... ...y bueno, pues todo basado en experiencia... ¿no? ...y en realidad de mercado... ...lo que os pongo en ese vídeo, es un vídeo muy, muy corto de ver... ...muy rápido, pero sí que hay que coger... ...la PDA, el papel de apuntar... ...y tomar nota de las cosas que digo... ...porque creo, creo... ...que puede ser de mucha, muchísima utilidad... ...para muchísima gente, os dejaré un link... Eh, ...tanto por aquí arriba que os salva... ...como por ahí abajo... Para que lo tengáis en cuenta. Y, y poco más. Tenía yo por aquí eh, a Peter de bryce que decía que la mano que mece la cuna es la mano que rige el mundo. Eh, hay una película de la mano de que mece la cuna, pero bueno, no es, no es eso, ¿no? Pero. ¿a qué se refiere esto? La mano que mece la cuna es la mano que eh, coge a los niños desde bien pequeñitos, los va educando y les va diciendo qué es bueno, qué es malo. Eh, y al final, mmm, yo creo que todos podemos discernir que está bien y que está mal, pero si nos han educado de una forma, da igual lo que te digan. Tú vas a creer en esa forma en la que te han educado, a no ser que veas pruebas tácitas y factibles de lo, que, de lo que realmente es la, es la vida, es todo. Eh, al final son experiencias, ¿no? Eh, actualmente la educación está, pues, como ese matrimonio que se separa y bien uno viene bien el otro o bien los dos están utilizando a los niños como moneda de cambio. Y eso está. La educación está en eso desde hace muchísimo. Yo recuerdo de mi primera reforma de las enseñanzas medias, estando terminando el instituto en los años 80. Eh, Eras joven, estabas como una cabra, ibas a las manifestaciones, el camión de Coca-Cola, ah, venga Coca-Cola para todos. Pero... Eh, visto años después, dices, vaya mierda, eh, evidentemente protestábamos con toda la razón del mundo de la mierda a lo que nos estaban llevando. Lo que no podíamos ni imaginarnos eh, era que la calidad de la enseñanza iba a caer tanto. No tanto por los profesores, sino por las materias que se dan. Yo creo que hay profesores muy creativos, hay gente súper creativa, eh, profesores con muchas ganas de hacer muchas cosas, pero la cuestión es que les dejen y no les dejan, claro. También hay que recordar que la escuela está para formar, para educar está la familia. Entonces, ni la escuela tiene que meterse en lo, cómo se educa, cuidado, ni la familia se tiene que meter <ríe> en cómo se forma. Ya está, tan sencillo como eso, porque cada maestrillo tiene su librillo y cada maestro, si realmente es maestro. Porque hay diferencia entre maestros y profesor. La maestría, el maestro, es el que enseña de verdad y el profesor es el que, bueno, pues alguien que le han dado una plaza ahí y se ha puesto a enseñar. Pero no le gusta realmente lo que está haciendo. Le gusta su profesión. Y enseña su profesión, pero no le gusta enseñar. Entonces, ese es un gran problema. Pero bueno, al final, no es una cuestión de hablar de maestros ni profesores. Es una cuestión de que la mierda que se está metiendo en la educación, y yo lo veo y cada vez es peor cuando doy clases de física, de química, de matemáticas, de inglés. Eh, yo doy de todo lo que sea de ciencias, ¿no? A, a alumnos, ayuda ayudo a mucha gente. A toda la que pueda ayudar, pues yo la ayudo. A mí me da igual. No cobro un duro, ¿eh? Eh... Uh... Y es vergonzoso, es penoso. Sí me gustó el otro día que vi, no sé si va a ser así o no, en la EBAU, nueva que se va a hacer a partir, no este año, sino el año siguiente, uh, que son pruebas prácticas, que los problemas están enfocados a problemas de la vida real y creo que ese es el enfoque que hay que darle a la enseñanza en general. Y además evidentemente meter economía meter experiencia y meter vida hay que meter vida es decir un alumno tiene que salir de la facultad o, bueno, ya tiene que salir del instituto teniendo conceptos muy claros de al menos básicos de economía de vida de cómo sacar adelante un hogar y eso tiene que saber hacerlo todos tiene que ser algo básico algo como respirar pero claro a quién le interesa eso en fin Vamos a ver eh, qué, pasa, qué pasa por el mundo. Tenemos una semana muy potente, muy crítica. Títulos, ¿por qué? Porque bueno, tenemos esa reunión de la, de la fe. En la cual. Eh, eh, bueno, pues vamos a estar viendo. cómo. Creo que sí se van a aprobar esos 25 puntos básicos. Me interesan más las conclusiones que haya después y el libro Bates que salga de esa, de esa reunión, que la veremos bastante después. ¿no? Eh, ¿Cómo reaccionen los mercados a lo que se haga y lo que se diga? Creo que puede ser positivo. Si es positivo y seguimos, seguiremos en un camino de crypto primavera, con lo cual las ventas que yo he dicho harían entre 28.000 y pico y 30.000 serían un poquito más tardías, pero bueno, una parte, la primera parte, seguro que la voy a hacer en ese margen, eso es seguro. Si tengo un 35%, tener por claro que entre un 10 y un 15% va a ser ahí y el resto irá más arriba. Ya recompararé más abajo, que estoy seguro. Ver, mi modo de, de ver, a lo mejor no volvemos a ver nunca los 20.000, pero bueno, yo creo que sí los volveremos a ver... Eh. Eh, y bueno, pues ya ya iré, ya, ya iré, ya iré diciendo cómo eh, voy tomando decisiones y cómo flexibilizo esas decisiones en base a lo que ve el mercado. Que eso no es ni más ni menos que trading. De hecho, es una de las normas que os pongo en ese vídeo. Bien, dicho esto, vamos a ver algo bastante interesante que yo creo que os va a interesar. Y gracias a todos, muchas gracias, porque hoy se han confirmado los 17.000 los 17.000 seguidores del canal, que bueno, oye, pues yo jamás me esperé, nunca pensé que fuese a llegar a 10.000, a, a 15.000 10 15 personas y, bueno, pues que todos los días vean mil o mil y pico personas mis vídeos, a veces 3.000, depende del día, ¿no? Ostras, para mí es tremendo y, y creo que es una responsabilidad. Eh, vamos a ver algo que creo que, que es muy interesante, porque ha habido una pregunta en el... Bueno, pues una pequeña ahí en el, en el chat... De. Ojo, lo diré del Discord, la edad, ¿eh? La edad. El Discord es sobre el, cuando esto tire para abajo, si el mercado le da por tirar para abajo porque hay una crisis, la gente se refugia en el oro y esas cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos? ¿Compramos todo en Bitcoin? ¿Compramos todo en Europa? Más o menos, ¿no? Por ahí han ido los tiros. La respuesta es no, la respuesta es mantengo el equilibrio de mi cartera exactamente igual. Si hay algún valor que está alto, lo vendo. Y cuando baje, porque hay una crisis, esperaré con paciencia y lo compraré abajo. Volveré a reequilibrar mi cartera con los valores que a mí me interese, pero comprados más baratos. Y ahora vais a ver por qué. Y ahora vais a ver eh, ese efecto. Vais a verlo muy bastante claro. Y luego, esta semana tendréis eh, para el canal VIP y, evidentemente, por supuesto, para los alumnos, voy a hacer un vídeo de cómo hacer un índice. ¿Y cómo ponderarlo? Es decir, no vale con hacer un índice de Big Caps, es decir, voy a meter aquí a Ethereum, a BNB, a Ripple, Cardano, Matic, eh, Dot, eh, pues todas estas, ¿no? Solana, pero claro, no, es, no pondera dentro de un índice lo mismo Ethereum eh, que Tron, ¿no? Pues os voy a enseñar cómo se ponderan también esos, esos índices. Y, y bueno, pues cuando, una vez que los hagamos, esos índices pues los iremos siguiendo en los, en los análisis diarios, pero a vosotros jugadores, evidentemente, os enseño cómo, cómo hacerlos y que los tengáis en vuestras propias gráficas de TradingView. Bien, eh, si no me enrollo más, venga, comenzamos. Y dale a la campanita. Venga, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, esto era lo que os quería enseñar. En la crisis del 2008, que todo el mundo está diciendo, eh, vamos aquí a volvernos locos y a comprar oro. Fijaros eh, qué pasó entre el 2008 y 2009. Pues cuando el oro estaba en máximos, ya habíamos caído esto. Y luego. Eh, en esta caída, que el SP500, pues más o menos vamos a, a medirlo, ¿no? Cuánto cayó el SP500 desde ese momento, cayó un 48%, el oro, el oro, cayó, como lo tenía aquí antes medido, un 34%, ¿vale? ¿Por qué? Y, joder, pero si es un valor refugio, ¿la gente no se refugia? Evidentemente, evidentemente, pero ante una crisis potencial, una crisis potente, lo que se hace es coger liquidez, soltarlo es que hay mucha inflación, ya, ya. Pero es que el, el porcentaje de inflación lo vas a recuperar muy fácilmente. Entonces, ¿qué se hace? Se suelta la carga, te quedas completamente líquido y cuando el mercado dé sensación, parezca una realidad de que vamos otra vez para arriba o que haya hecho un suelo, o que haya, entonces se recompra toda esa cartera, incluido el oro. Incluido el oro. Fijaros que el oro, cuando se llegó a mínimos de mercado... Ya estaba arriba otra vez. Pero claro, ¿desde dónde empezó el oro? Desde la primera caída potente. Después de la primera caída potente que hubo en el mercado, ¿ves? el oro terminó de caer ahí también, y a partir de ahí poco a poco subió, se correspondió más o menos con esas subidas y bajadas que hubo, pero fue recuperándose antes. ¿Por qué? Como valor más fuerte, con un valor intrínseco que se mantiene. ¿Vale? Bitcoin... Eh, posiblemente en una caída algo, haga algo similar, pero eso no quiere decir que no vaya a caer, que es que hay mucha gente que se equivoca, que si todo el mercado cae, los fuertes no van a caer. No, no, caen todos. Lo que pasa es que los más fuertes caen menos. Ojo, 54% desde ese punto que cayó el S&P 500, 34%. Que cayó, se cayó un 20% menos el oro. Evidentemente, donde quieres estar? Pues mejor en oro. Y se recuperó, evidentemente, muchísimo más rápido. Cuando el mercado iba por aquí, otra vez la, el máximo de su caída, el oro ya estaba prácticamente en precio de inicios de caída. Con lo cual, a partir de ahí, siguió subiendo. Y bueno, pues va que vamos a contar el resto de la historia. Ya la conocemos, ¿verdad? Entonces, esa es... Esa es la realidad del mercado. No os hagáis patatas, no os hagáis puzles, no no os volváis locos. Que las cosas son mucho más sencillas de lo que nos lo hacemos. Nos lo complicamos un montón. ¿El mercado se va a ir a la mierda? Suelta. ¿El mercado parece que se recupera? Coge. ¿Habrá valores que no caigan? No. A lo mejor hay alguno que bueno se vuelve loco y no cae. Pero como norma general... Esto es lo que pasa. Por eso os quería enseñar esto, porque creo que es bastante, bastante importante para tenerlo en cuenta, ¿vale? Que luego... Bueno, el SP500 estaba apoyándose en una zona de soporte esta semana, vamos a ver cómo quiere abrir. Y Bitcoin disparado, a 28.300. Alguien decía ayer, no, va a pasar a 28.000. Bueno, pues ya, ya lo tenemos, ahí está, 28.500 prácticamente, ¿Cuál ha sido el high, el high ha sido 28.460. Muy, muy bien, muy rico. Para recordar que tenemos cuatro horas, estamos con el RSI, ya tenemos una, dos, tres, mmm, bueno, un par de sierra importantes. En una hora, evidentemente, tenemos bastantes más. Hemos vuelto a llegar con este subido subida, en subida, chunda, chunda, chunda, eh, otra vez a la parte superior. Fijaros que eh, estamos trabajando parte superior, bajamos 50%, parte superior, bajamos 50%, parte superior, ¿vale? impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero mantenemos por encima siempre del 50%, esto nos ayuda a estar creciendo continuamente, en lo malo es el momento en el que lo pierdes, vale, vamos a apagar el Olinguan, que veis como podéis ver nos da soporte, resistencias, algunos cruces, veis el cruce verde, pues para arriba cruce verde, pues para arriba, cruce rojo pues para abajo, vale, es un poco como lo, lo que hace, si a alguno le interesa pues bueno, la gente que está en el canal VIP lo tiene gratis, los alumnos lo tienen gratis y también lo puedes adquirir no gratis. <ríe> eh, bueno, eh, hemos apagado ya las... Las... Mmm, ahí está. Vale, las lucecitas y vamos a ir a la gráfica. De momento, todavía... Y sin que sirva de... Vamos a verlo aquí mejor. Sin que sirva de antecedente. Bueno, que sirva de antecedente. Todavía no hemos llegado a la line Madre mía está ahí resistiéndose, pero ahora sí, ¿veis? lo que decía ayer, o antes de ayer, no sé si ayer, o antes de ayer que llegar al TP1 no significa rozarlo, sí, antes de ayer lo dije cuando tocó por primera vez, significa entrar en él y ya hemos entrado en él, es decir hemos tocado el TP1 ¿bien? ahora, objetivo hacer una bandera en esta zona tocar la Rose Line tocar la parte superior del TP con esa Rose Line que tenemos ancestral a partir de ahí Vamos a ver qué nos dice el mercado en estos días si nos vamos a ir otra vez a la parte inferior del canal o, o a mitad del canal, porque claro, tener en cuenta que un canal de este tipo eh, tiene, pues si lo vamos a medir igual que está, a ver, para no volvernos muy locos, tiene una zona de 50% del canal, veis que aquí fue una resistencia, aquí fue un soporte, bueno, pues nos podemos venir al 50% del canal en estos días, que además nos viene con esta resistencia horizontal que ahora es soporte en la zona de los 23,400, 23 y medio estaría bastante bien para luego intentar rebotar o, y no a la parte de abajo del canal, ya lo veremos, no lo sé también está la opción de hacemos banderita aquí arriba y nos vamos a por el TP2 porque es Bitcoin, ya sabéis que esto eh, cuando le da por subir <ríe> no para no para pero yo tengo claro que mi primera parte de suelta de beneficios empieza ya. Eh, iré soltando, pues, el primer del 35% que tengo, un 15%. El primer 15% lo quiero soltar en ese tramo. ¿vale? ¿Veis todo este tramo que hay aquí? ¿Vale? Creo que es lo que se puede hacer en los próximos días si la cosa va bien. Entonces, Rose Line significa un 5% de suelta. Eso lo tengo muy, muy claro. Eh, si las cosas van bien. ...soltar un poquito más arriba... ...y si veo que flojea y vuelve a tocar otro 5%... ...y el, el 5% de ese 15% restante... ...ya veré en qué momento lo suelto... ...tendré que ir decidiéndolo... Eh, ...de una forma flexible... ...no es poder decir... ...aquí, bla, ya radical... no ...porque te puede... Es ...que Bitcoin es Bitcoin... ...bien... Eh, ...dicho esto... ...vale la pena el riesgo... ...de soltarlo y luego... ...yo creo que sí... ...pero eso es algo que tiene que medir... ...cada uno y cada uno es responsable... ...de sus operaciones... Entonces, bueno, de momento estamos muy bien. Tenemos un cierre semanal que se va a concluir en breve, eh, que es brutal, es, es, es espectacular. Fijaros que damos un 28.40, un 28.36%, 37, 35 en esta semana. Esta semana, que era la más potente que habíamos tenido en el año, era de un 21%. Fijaros, después de este 21 y 8, bueno, un 30% entre estas dos velas, como... Corregimos un poquito, volvimos a subir, un 11%, volvimos a corregir y nos fuimos abajo. Es decir, ¿qué corrección? ¿Qué corrección esta subida? ¿Qué corrección tuvo? Pues se nos vino al Golden Pocket, clavadito. ¿Vale? Los que sabéis de cómo lo tenemos. Voy eh, a hacer un curso dentro de poco de específico, ¿vale? Eh, para quien lo quiera comprar, evidentemente los alumnos gratis completamente. Eh, porque es ampliar lo que ya hay en el curso sobre el uso de Fibonacci. Eh, o y configuración. <ríe> um, entonces, Golden Pocket en semanal, vale. Tenemos un impulso que ha sido igual o superior en realidad a lo que ya había. Podemos seguir teniendo, pero tenemos que esperar cuál va a ser después el retroceso. ¿Vale? Importante, importante. Eh, este impulso empieza aquí abajo, no empieza aquí. ¿Vale? Entonces, a día de hoy, a día de hoy, ¿vale? Aproximadamente, nos podría llevar a la zona que tenemos marcada con el pico ahí, ¿eh? Pico y pala, y pico. Ya veremos, ya veremos, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco, iremos asimilándolo, y de momento el mes de marzo, evidentemente, está siendo tremendamente brutal. Fijaros la mecha que lleva, el cuerpo que lleva. Ya lleva eh, más cuerpo que mecha. Eso es muy bueno, es muy positivo, pero claro, estamos todavía, es día 19. Y esta semana es pues una semana que, bueno, pues podría inclusive venirse aquí y de repente dejarnos una mecha como una vela como esta, vale una doji, con mucha indecisión. Eh, pero bueno, esperemos que no, esperemos que bueno, pues que si se va todo al TP2 estaría inclusive en semanal, bueno, esto es mensual, en semanal, eh, los 35.000 serían muy buenos. Los podríamos dar por buenos, pero para no volvernos muy locos, vamos a ver en semanal nos dice, semanal nos dice 31.600, ¿vale? Estos cierres que hay aquí, con estos que tenemos aquí que están un poquito más arriba en 32.000, 31.600, 32 y máximo 35 y pico, como ya hemos visto, es mensual, ¿no? Eh, pero bueno, TP2, 33, 34, pues bueno, oye, la sería la pera limonera para luego irse para abajo. Aunque yo creo que se irá esta línea verde que tengo aquí marcada, la zona de 30, 755, no sé, me da que de ahí para arriba lo veo lo veo complicadillo, ¿vale? 32, 31, 31, 31, más allá de 31 lo veo complicadillo. Pero es que, que vuelvo a repetir, es Bitcoin. Coin. <risa> el VLX el día de ayer, ¿qué nos dijo? Bueno, por la parte de que era sábado, pues tengo una pequeña vela en la cual, bueno, pues vamos a hacer igual que hicimos aquí. Vale, tenemos que hacer una, una banderita, sería lo ideal, ¿no? Si, si no va a hacer nada raro, pues que haga una banderita, repose y de fuerza. Pero ya estamos viendo con la vela el día de hoy, que, que es difícil. Pero bueno, va a ser cómo cierra. Porque esto no es como empieza, sino cómo acaba. Y bueno, pues menos, menos volumen, pero volumen de sábado. Ethereum, por su parte, muy bien. Está haciendo de momento incluso el, inclusive el cuerpo de diario sombra completa prácticamente a la mecha del día de ayer. Eh, o sea que, bueno, pues 1829 Ethereum. Muy, muy bien. Muy potente. Eh, y bueno, pues ya veremos niveles de posible compra y venta nueva de Ethereum. Eh, el total market para arriba, rompiendo eh, la mecha de los máximos anteriores. Lo tenemos aquí. Y el precio... Bueno, yéndose a este punto de pivote que es súper importante en los 1.17 o 1.18 trillones o billones nuestros, la dominancia de Bitcoin sigue disparada, sigue inalterable, sigue para arriba 47.27% tremendo eh, nos estamos acercando ya a esa zona de resistencia que no es moco de pavo la zona de 47.75 a 48 empieza a ser una zona bastante peligrosa, en cuanto a dominancia, ¿vale? y además fijaros que todo lo que sube de esta manera Mirar aquí, por ejemplo, que subimos de esa manera, ¿vale? Una manera muy potente. Quizás está, incluso fue más suavecita, como luego. ¿Vale? Testeo dos veces una zona de soporte. Ya veremos cuál podría ser esa zona de soporte. Quizás. Quizás podría ser esta, la zona de 45 y medio. Bueno, ya lo veremos. Eh, toda, pero toda, toda subida, toda subida, y más unas subidas tan verticales, tiene luego su pago. ¿Vale? Tiene luego su pago, Fijaos esta subida que fue súper vertical, como tuvo su pago, esta tuvo, fue súper vertical, tuvo su pago, esta súper vertical con una paradiña, pero luego fijaros hasta dónde nos fuimos, vertical con banderita y vertical con banderita, fijaros la hostia que se metió después. Bueno, eh, pero vuelvo a repetir que baje la dominancia de Bitcoin luego, no quiere decir que Bitcoin baje de precio, aunque tal y como ha subido la dominancia subiendo el precio, normalmente luego baja la dominancia. Eh, en favor de una carrera de altcoins que puede ser muy, muy, muy interesante y empieza a llegar a puntos geniales. Por su parte, vamos a ver el dólar index, qué tal se porta, qué tal se porta esta semana el, el dólar contra el contra el euro. En principio, el principio de la semana debe ser en favor del euro y el final de la semana nuevamente en favor del dólar si suben los 0.25 puntos que tienen eh, pendientes de subir. Eh, de Ethereum contra el dólar, esta es un, bueno, una versión antigua que tengo yo aquí de mi. De mi gráfica por ver las, las altcoins y bueno, en principio eh, por el lado negativo <ríe> por el lado más, más oscuro. Eh, bueno, esta la vamos a quitar. Eh, me los perdí un 8%, la volatilidad un 2,90 y pico. Y a partir de ahí nada. O sea, las pérdidas son ridículas, no hay nada que decir. Bueno, pues esto está muy malamente, no hay nada. Sin embargo, vamos al lado positivo. A ver si me lo pone. Venga, póngalo Pónemelo, por favor. Bueno, pues aquí tenemos... por Ta -ta 53%. REN, 47%. OMG. Oh my god. por e 33%. LINA, 30%. CFX, sigue... Esto no es normal, o sea... Lo de CFX eh, se ha, se ha hiper disparado y como siga así, pues bueno, en el, en el, va a hacer los tres reyes, ¿vale? Uno, dos, hará el tercero y luego ya se irá al carajo, se nos irá a esta zona de soporte. Zona buena de compra, eh... Hay que tenerlo en, en alerta, pero tiene pinta de que con el tercer rey, pues bueno, se nos va a ir a este punto de pivote, como mínimo, la subida hasta los 0.5296, pero tiene pinta de querer irse a la zona de los 0,75 aproximadamente. ¿eh? Este, o sea, está, está como una auténtica regadera. Pero bueno, eso, eso está bien. Ya, ya tenemos medido muy bien. ¿Veis? Pues, por soporte, soporte, soporte, soporte, resistencia, resistencia, resistencia, soporte, el siguiente soporte fuerte que tiene, ¿vale? En caso de. Vuelta, que todo ascenso tiene un descenso, ya lo sabemos, impulso retroceso, de eso vive el mercado. Bueno, pues tenemos aquí también Bonk, eh, Zeller, Naka. O sea, es tremendo Voxel. Walla <ríe> Walla Matrix también anda por ahí. Badger, Phantom, un 791. File con un 7,5%. Storg 758. Muy muy bien en general. Gala Games, otro 6,91. Muy bien por Gala Games. Eh, ahora vamos a ver también Rose. Eh, está puntito. Le queda muy poquitito para llegar a esta zona. Ya está entrando en ella. De hecho, veis esta zona de apoyo que hay aquí. Vamos a ponerle para que lo veáis. Bueno, si sí, ya estaba puesto. Baje como no estaba saliendo. Esta zona de apoyo es súper importante. La está pasando, con lo cual nos lleva a la siguiente, al siguiente punto de pivote de la zona de los 0.60. O sea que muy, muy bien por Gala. Eh, enhorabuena a los premiados. Rose, por su parte. A ver si me carga las... Esta está, está en una situación muy similar, es decir, siguiente opción, eh, punto, pues a ver, tenemos esta pequeñita aquí, ¿vale?, en 0.72, pero, bueno, creo que el objetivo debería irse a los 0.84. Tiene margen de sobra para hacerlo si el mercado sigue eh, como está. Um, sí que es cierto que ya empezamos a tener, en muchos aspectos, un cambio de tendencia, ¿vale?, eh, no es muy largo porque todavía de momento tenemos un mínimo, un máximo y otro mínimo ascendente. Ahora que nos falta el siguiente máximo ascendente, ya lo hemos bordado. ¿vale? Pero tiene que ser ascendente, es decir, no, es que hemos pasado este anterior, ya, ya, pero en este era de los descendentes. ¿vale? Este pertenece a máximos que van descendiendo porque este mínimo es descendente de este. ¿vale? Entonces no me vale este máximo, ah, ya está, no, no, no. Ahora hay que hacer un nuevo máximo. Entonces ya podemos decir estructura alcista. La estructura, evidentemente, es de, es de cambio, es de giro. ¿vale? Pero mientras no tengamos confirmado otro máximo ascendente, no tenemos nada. ¿vale? En, en Bitcoin, si nos vamos a, a diario, ¿vale? que es lo que queremos eh, buscar, tenemos esta zona de mínimos. ¿vale? entonces Esto no es un máximo eh, a superar, esto es un máximo simplemente de, de, de una tendencia descendente. Entonces tenemos un mínimo tenemos una zona de máximos, tenemos un nuevo mínimo ascendente, y ahora ya sí tenemos un máximo ascendente. Con lo cual, tenemos un cambio de tendencia. ¿Y por qué se ha producido este máximo ascendente con ese cambio de tendencia? Porque hemos pasado el punto de pivote importante anterior. ¿vale? Entonces sí hay cambio de tendencia, ahora sí. Pero antes no podíamos decir que había un cambio de tendencia. ¿vale? En cuanto al diario, en cuanto al semanal, por ejemplo, ¿vale? ¿qué tenemos? Tenemos desde la zona de mínimos, tenemos máximo, mínimo, eh, podríamos de alguna forma decir que también, ¿vale? Pero bueno, todavía es como ha sido una vela, no NTF, no es NFT, NTF, no te fíes en una sola vela, ¿vale? Eh, entonces, poco más hay que añadir. Vamos a ver cómo nos comportamos esta semana. que Porque es, es tremendo, o sea, muy bien las altcoins, se han comportado muy bien. Eh, yo empiezo a soltar. De lo que tengo de altcoins, empiezo a soltar ya, porque bueno, ya empiezan a estar en, en zonas de de beneficios eh, voy a dejar la cartera completamente limpia yo creo que los que me conocéis y los que sabéis cómo trabajo sabéis por qué eh, creo que el plan que tengo trazado para mí es el, el bueno, es mío y cada uno tiene que tener el suyo, personalizado a cómo eres la temporalidad, a cómo te comportas, a lo que eres capaz de soportar etcétera, etcétera, entonces prefiero soltar las altcoins, porque sé que habrá un momento mejor para comprarlas otra vez, y si va a caer Bitcoin, evidentemente, imaginaos lo que van a caer las altcoins, y generar una cartera buena, no, lo siguiente ¿por qué? porque si esto, y vuelvo a insistir ¿vale? cada uno tiene su plan y vuelvo a decir, si esto es una cripto criptoprimavera vamos a compararlo vamos a compararlo aquí, no, aquí aquí, eh, en semanal está bien, ¿vale? para que lo veamos si el punto en el que estamos realmente es una criptoprimavera que va a ir al alza, yo creo que hasta esta zona que tengo marcado en rojo, esto es un gráfico antiguo, ¿vale? que está en, en futuros, da igual. Eh, ¿Qué hizo la criptoprimavera pasada? Algo similar y luego se fue abajo. Si dura más y nos vamos hasta mayo, eh, un par de meses que puede ser perfectamente, nos iríamos al siguiente punto pivote, en la zona de 47. Con lo cual, toda esta zona. Sería una zona de soporte. Por eso digo que dependiendo de lo que veamos y lo que pase, así voy a actuar. No puedo decir aquí voy a venderlo todo. No, no, no. no. Iré vendiendo porcentajes porque es posible que, oye, si consigo, si al final se va a 45, a 47 y puedo vender un 5% ahí arriba, pues porque no lo voy a vender ahí arriba. Es una tontería. Y cuando llega aquí abajo, toda esa venta escalonada, me proporcionará un muy buen beneficio comprando en esa zona, o si nos vamos más abajo, que yo creo que nos iremos más abajo, pues mejor que mejor. En fin, eh, cada uno que tome las riendas por donde cree que las debe tomar, que haga lo que crea que debe hacer, y ya está, tan sencillo como eso. Recordar está aquí tu opinión, yo pienso que estamos en esta zona, que subimos y luego retrocedimos. Esto es lo que yo quiero coger